Ven ven mami si quieres disfrutar yo te daré lo que nadie te puede dar todo está bien si tú para mí vas a estar y yo también a tu merced siempre va a estar ven ven mami si quieres disfrutar yo te daré lo que nadie te puede dar todo está bien si tú para mí vas a estar y yo también a tu merced siempre va a estar yo sé muy bien que tienes varios en la lista, pero ninguno piensa que tú eres tan lista. No te confundas, no me gusta mirar deprisa, pero haré lo necesario para pintarte sonrisas. La neta, la piel me eriza, no sé cómo contenerlo, el corazón se paraliza y solo tú puedes prenderlo. Sigue mi mente indecisa si me arriesgo en este juego, porque acabaré hecho trizas si toca perder de nuevo. Y sé muy bien que tú quieres ser te reflejo. Ojos color miel, bien me siento cuando te veo yo pasar y me imagino si a mi lado puede estar, tanta belleza me hace falta para curar, noches tristes y buscando la ideal, no sé hasta cuándo Cupido te va a flechar, se está tardando y mi amor se va a desgastar, ven ven mami si quieres disfrutar, yo te daré lo que nadie te puede dar, todo está bien si tú para mí vas a estar y yo también a tu merced sin voy a estar. ven ven mami si quieres. Yo te daré lo que nadie te puede dar Todo está bien si tú para mí vas a estar Y yo también a tu merced siempre voy a estar En cualquier momento tú puedes confiarme No soy tan malo y también sé cómo tratarte A una mujer tan bella que para mí es arte Pero el objetivo de aquí es enamorarte Con muchos sentimientos encontrados Y es por ti porque me arriesgo a que mi cora no quede lastimado me imagino estando a tu lado, Y ignorando las envidias por todo lo que he logrado. Puede ser quien te trate como ninguno. Llegó el momento y pa' mí esto es inoportuno. La pasarás bien y no habrá un problema alguno. Al fin de cuentas nunca resto, siempre sumo. Mami, soy de barrio bajo, pero eso a mí no me quita ni las ganas, sino rajo. A los demás mando al carajo. Y le doy gracias a Dios por presentarme su trabajo Le, le quedo, quedo bien, mami, tí. te mami, al cielo Me encanta tu pelo rizo tí. y tus ojos de color miel Tú eres pa, <risa> pa' mi mujer, conmigo no va lo infiel No te metas esas ideas, yo soy otro nivel Le quedo bien, mami, dice al cielo Me encanta tu pelo rizo y tus ojos de color miel Tú eres pa' mi mujer, conmigo no va lo infiel No te metas esas ideas, yo soy otro nivel Ven, ven, mami <risa>